Vamos a saludar a los presentes, a los que se unen de lejos, de cerca. Estamos físicamente en Santiago de Chile. Yo me presento, soy Valparaíso. María. Valparaíso, Mike, yo estoy en Santiago de Chile, pero estamos en Chile los dos. Eso es Eso. Importante. Eh, yo soy María José Schulz. Soy biblista. Me he formado en la Universidad de Salamanca, en la Pontificia de Salamanca, en teología bíblica y en la Universidad de Deusto. Y he tenido la oportunidad de pertenecer al equipo de la editorial Verbo Divino, que saca adelante junto con la Asociación Bíblica Española la revista Reseña Bíblica, que es la que nos ha reunido y nos convoca hoy. Este número, ¿no? Sexo y placer en la Biblia. Eh, tanto Mike, que se presentará ahora en un momento, y yo hemos sido invitados a compartir con ustedes diferentes investigaciones sobre el tema de el placer y la sexualidad presentes en los libros bíblicos. Por lo cual, la idea es que hoy día, en un rato no muy largo, podamos compartir, eh, cada uno poder exponer algunos puntos y rasgos de su estudio, y sobre todo, como profundizar en estos temas que muchas veces son tabúes y no nos hemos atrevido a, a enfrentar con todas sus aristas. ¿no? La idea es que hoy día nos centremos en poner la mirada en la forma en que algunos relatos bíblicos que hemos estudiado de forma particular nos muestran, digamos, acerca de la sexualidad, del placer, ¿no es cierto?, el hedonismo, el erotismo, ¿no?, y las diferentes como manifestaciones de la sexualidad en el ser humano y la forma como el agiógrafo, es decir, el escritor bíblico, expresa, manifiesta, ¿no es cierto?, relata, narra eh, esta expresión de las personas, ¿no? Desde su perspectiva de fe, su perspectiva, ¿no es cierto?, de relación con Dios. Entonces, hoy día yo quiero presentarles, está con nosotros Mike Bantri, él, como bien dijo, está en la región de Valparaíso, y yo te doy la palabra, Mike, para que te presentes, y si quieres, comenzamos, mientras la gente se va conectando, te presentas, y yo vuelvo a retomar la palabra para dar la bienvenida a, a los que se van sumando en el último momento. Perfecto, perfecto, gracias María José. Eh, María José no dijo algo, ¿eh? parte de la formación la recibimos en la misma universidad aquí en Chile en, la, en Santiago el, pero hace muchos años atrás <ríe> hace muchos años atrás y después nos perdimos la pista y nos volvimos a, a ubicar cierto en la en la factura de este número de revista bíblica bueno lo habíamos conversado un poco antes también y, y seguimos trayectorias similares yo estoy yo soy profesor de hebreo eh, bíblico en el Instituto de Israel de Estudios Bíblicos. Eh, y, pero mi, mi trabajo bíblico ha sido como muy centrado en los relatos, en la traducción y en el análisis narrativo de los, de los textos. Estudié yo aquello en mi doctorado en la Universidad Católica de Lobaina, ya en el 2008, y después de eso me he dedicado como a ir explorando diferentes como le llamo yo nudos problemáticos de la, del ser humano, ¿no? El placer, la violencia, la extranjeridad y, y, y, y, y cosas así, ¿no? Eh, porque es allí donde están esos nudos donde tenemos dificultades de lectura y donde se dan así como nudos, trabas. Y entonces me gusta eh, meterme en esos temas controversiales. Y, y este tema yo lo vengo trabajando de diferentes maneras, eh, con un interés muy personal, sobre todo porque, porque en la catequesis, cuando yo estaba en el colegio, ¿no? en, en la catequesis siempre nos presentaron como a un Dios tan serio, circunpecto, eh, hierático, y entonces uno salía al recreo, que era el momento más, más entretenido de la escuela, y ahí no estaba Dios, digamos, ¿no? Porque ahí estaba la pelota, estaban los juegos y no, no, no, parecía, no parecía que hubiera ahí una, un, un, un, un algo sagrado divino, ¿no? Y nada, pues después con, con el tiempo uno va leyendo eso, aparece la culpa, ¿cierto? Y, y bueno, los relatos empiezan a, de pronto a hacer agua, esa, esa presentación de Dios tan así hierática. Chuta, y uno dice, mira de pronto en la Biblia hay otra cosa y claro, cuando uno empieza obviamente a, a leer el texto, a revisar la traducción y, y a investigar, uno dice mmm, aquí hay un Dios que había sido un poquito cancelado en las traducciones ¿no? como traducciones súper pomposas y aquí en hebreo, cierto, son como cosas muy festivas, cierto eh, muy corporales, muy sensuales muy eróticas, diría, decía la María José antes cuando, cuando conversábamos y, y eso como que desaparece ¿no? De la propia iconografía, por ejemplo, de Jesús, ¿cierto? Eh, como que desapareció también eh, esa, esa sensación del Jesús que bebe, que come. Y, y, y en el judaísmo eh, ha primado, ¿cierto? En la mirada del judaísmo, o sobre el judaísmo, ha primado esta idea de que a Dios no se le representa en imágenes. Y entonces, como que no tuviera cuerpo, ¿no? Como que no tuviera, no tuviera carne, digamos. Pero cuando uno lee los textos, eh, cuando uno lee los textos, resulta que sí, pues Dios tiene cuerpo, siente, varias emociones, fuerte, ¿cierto? Eh, le recorre la ira, le recorre el gusto, se relaciona desde el placer, eh, entonces como así muy fuerte esa ese, ese ese golpe, digamos, de un Dios muy distinto que que aparece. Gracias, Mike. Antes de comenzar a, a exponer, ¿no es cierto? Nuestros puntos de vista sí. y sobre todo los enfoques que cada uno aborda en su artículo. Quería darle la bienvenida a los que se han conectado en este último momento. Pedirles disculpas porque un una primera conexión no nos resultó y hemos tenido que ejecutar una conexión de emergencia y recién hay algunos que se están sumando. Y bueno, quería recordarles que siempre tenemos el chat como una posibilidad de plantear preguntas. Intentaremos recogerlas sobre la marcha y, y realmente, más que comentarios, la idea es que en el fondo podamos enfocarnos en los temas en que cada uno de, de nosotros está abordando. Yo le proponía a Mike que en este ratito que vamos a estar juntos, que va a ser no más de una hora, hora y cuarto, pudiéramos como más que contarles en detalle qué dijimos cada uno en el artículo, en el fondo sabiendo que tal vez no todos han tenido acceso a, a esto escrito, poder exponerles brevemente cuáles han sido como nuestros aportes. ¿no? Eh, bien como comentó Mike, en el fondo hay miradas que son tradicionales y que de alguna manera han dejado invisibilizadas ciertas expresiones, ¿no es cierto?, del amor humano, del erotismo, de la sexualidad, de cara a la relación con Dios, potenciando otras manifestaciones, ¿no? Y yo creo que ambos, como investigadores, como biblistas, hemos coincidido en afrontar la pregunta y hacernos cargo de una cosa que no es fácil, hacernos cargo de un tema que, como les decía en el inicio, muchas veces es tabú y muchas veces genera como cierto morbo, por saber detalles que en realidad no aparecen en, en ningún escrito. Por ejemplo, en mi caso, en los evangelios, no tenemos muchos elementos sobre eh, la sexualidad de Jesús, pero es interesante utilizar, utilizar nuevos métodos ex, ex, ex, digamos que nos permitan levantar cierta información que, que no hemos aprovechado. Yo por eso quería um, comenzar con, con Mike, que, ya que él ha, tra ha trabajado la Biblia hebrea y antecede al Nuevo Testamento, que es lo que me he especializado mm -hmm. yo. Y quería como invitarlo, invitarte, Mike, a que nos pudieras como, eso que ya introduciste, ¿no? Dijiste, mira, aquí hay, yo he buscado un contraste, he visto que hay un contraste entre la imagen de Dios, ¿no?, cierto? Mm. que a mí me aparece, ¿no?, y la imagen de relación que Dios propone al ser humano con respecto a, a algunas como ideas hegemónicas que han imperado, ¿no es cierto?, en, en, en las creencias más tradicionales. ¿Y de qué manera tú presentas en, en este artículo que se llama El placer en la Biblia hebrea? ese contraste, ¿Por qué, ¿por qué comienzas así tu, tu estudio? Que te lleva en el fondo a relevar, a poner por, de forma importante esta imagen, que estaba siempre presente, pero que tal vez como los cristianos de a pie, o los creyentes de a pie, o simplemente los lectores de la Biblia comunes, no, no éramos capaces como de atisbar que había una mirada de Dios bastante más profunda y más eh, expansiva con respecto a la sexualidad humana que eh, no habíamos visto. ¿Por qué caes en ello? ¿Por qué entras en ello? Sí, hay una cosa que, que es como muy de, de, de fondo de mi trabajo teológico y bíblico, que es que yo me doy cuenta, ya así como en, en la época escolar, digamos, que el Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea es como un texto despreciado en el cristianismo. no? Es como un texto así como mirado como muy de lejos, no no lo entiendo, no, que Dios es violento, qué sé yo. Y y entonces indagando en eso uno se da cuenta que la cosa es compleja porque porque incluso Agustín cierto eh, San Agustín tiene unos textos muy fuertes digamos respecto de, de la incapacidad de amar del pueblo judío no o sea eh, tal grande es su incapacidad de amar que mataron a Dios digamos no eso no lo dice así pero pero sí dice cierto de que que esa incapacidad de amar llega como a, a esos niveles no eh, y eso después se ha, se ha, se ha instalado como un, un elemento como muy hegemónico, como decía María José, ¿cierto? De, de la manera en que nos aproximamos a la Biblia. Una, una Biblia que, que, que es bonita en el Nuevo Testamento, ¿cierto? que nos abre la espiritualidad, nos acerca a Dios, y un Antiguo Testamento que pareciera ser como un lastre para el cristianismo y yo decía pero escucha esta cosa tan dicotómica no no me no me suena porque yo leía la Biblia el Antiguo Testamento y me parecía que había cosas como como muy curiosas digamos muy maravillosas y entonces me propuse ya muy tempranamente decir recuperar intentar recuperar el Antiguo Testamento como una fuente de construcción de, de la espiritualidad ya y de sabiduría lo que lo que significaba cierto en, a, a grandes rasgos significaba eh, y poder construir una, una forma de leerla que no fuera cierto eh, simplemente decir bueno, a, a Dios hay que hacerle caso tal cual como está representado ahí ¿no? eh, porque Mike, o, o, sí perdona que te interrumpa tú en, a lo largo del artículo y me parece interesante como poder explicar un poco más, tú dices que vas a hacer una lectura hedonista Edonista, no, claro, uno escucha la palabra hedonista como en las propuestas de Crucero, no más no es cierto, de crucero a los solteros que dicen, vamos a tener una fiesta hedonista. ¿no? Claro, como que la palabra de repente nos no impacta, la encontramos claro. un poco morbosa e incluso había gente que iría pornográfica, ¿no? Y peyorativa. Entonces, ¿Cómo entiendes tú la palabra eh, hedonista en tu artículo? ¿Cómo la aplicas en claro. la investigación para leer textos bíblicos? No, claro, o sea, uno incluso escucha la palabra de pronto, incluso en boca de personas muy, muy, muy cultas, digamos, como, una, como un insulto, ¿no? algo peyorativo, digamos, ¿no? o como bajo allá. no y en realidad, eh, la lectura donista como yo la, la presento ahí en el, en el texto, pretende de decir lo siguiente, el horizonte de nuestra vida, el horizonte, por tanto, también de la forma en que leemos la Biblia, es la felicidad, ¿no? Eh, y no el dolor, no el sufrimiento, no el sacrificio. ¿no? sino que la felicidad. Dios quiere que el hombre sea feliz. digamos. Y en ese sentido me, me, me resulta tan, a, tan eh, eh, clarificante que cuando se abre la primera página de la Biblia, el libro del Génesis, ¿no? en el segundo capítulo, Dios coloca al ser humano en una situación de goce, ¿no? un jardín exuberante, lleno de árboles bellos, deseables, con frutos, y la primera palabra que Dios dice es una orden y es un mandato que le dice al ser humano de todos los árboles del jardín debes comer o sea uno, y entonces uno queda chocado, choqueado, ¿no? porque uno dice ¿cómo? Eh, no es un Dios que viene a restringir a poner un límite antes de todo sino que viene a ofrecer generosamente nutrición placer, ¿cierto? Eh, disfrute y, y entonces uno dice, bueno, es el horizonte de la felicidad no el horizonte del sacrificio, no eh, el, el otro de los mandatos es cuidar del jardín y no, no no esa traducción de someter la naturaleza a la explotación sino que es cuidar del jardín y quién ha cuidado a un niño alguna vez, cierto o un hijo, en ese cierto, sentido, más, perdona que me interrumpa. En ese sentido, tú dirías que el hedonismo no solo está relacionado con el placer sexual, porque entiendo no. que cuando dice abordas el, el Génesis y dice o sea Dios espera del hombre que cultive y cuide y que eso sea placentero. ¿Cómo, o bueno. sea, cómo desarrolla tú esa idea de que el hedonismo no es solo un placer sexual y una satisfacción corporal, sino que eh, es más amplio, ¿no? Si te entiendo claro. bien. Yo, eh, yo tengo una cultivo una pequeña huerta aquí en, en mi casa en esta idea así como de tener como una cierta soberanía alimenticia. Entonces y, y trato de enseñarle a mi hijo a cultivar, ya a, a, a sembrar, ¿cierto? Y a esperar, qué sé yo. Y resulta que, que, que, ¿con qué uno se encuentra en el jardín? Uno se encuentra con el olor de la tierra, uno se encuentra con texturas distintas, uno se encuentra con aromas, con colores hermosos, uno se encuentra con una, una temporalidad que, que requiere de espera, de calma, ¿cierto? Eh, de, de retraimiento. Entonces, en realidad, cuidar un jardín eh, es una experiencia erótica, digamos. O sea, están todos los sentidos involucrados. Cómo saber si tengo que cosechar algo, ¿cierto? Eh, pasa por la visión, pasa por el tacto, pasa por el aroma, ¿cierto? O sea, realmente eh, a, eso, a eso voy, ¿no? Eh, eh, como, a, como a esa... Claro, y lo sexual, bueno, es una dimensión, por supuesto, y, y, y fundamental del ser humano, y también está involucrado en eso. No es solo no es que vamos a hablar de los placeres así... No, también, ¿cierto? Eh, hay, hay un mandato, ¿no? Multiplíquense y poder en la tierra, digamos. Eso, eso es un mandato también, digamos. Y, y, y, y de un cierto punto de vista, esa, esa reproducción no puede hacerse ¿cierto? Eh, sin, eh, sin placer. Digamos. El placer está al servicio de, de eso, digamos, no solo al servicio digamos, como sometido, pero es un elemento dentro de ese, de ese proceso. ¿Te gustaría tal vez presentar algún texto como para desarrollar la idea que todos hemos estado y expresado en el artículo? Porque al, si no, aquellos que han leído el artículo se dan cuenta que Mike utiliza una expresión sobre las prohibiciones ¿No? La, que a mí me parece fruición. tremendamente sugerente y, claro. y que de alguna manera nos amplía el concepto de placer, como, como has agregado también la comprensión del hedonismo, no en esto de, de, del cultivo y de la satisfacción de, de otro tipo de placeres que no se reducen solo a, a, lo, a, a la genitalidad o la sexualidad, sino que se, se, se amplía a todas las expresiones que tiene el ser humano para hacerse claro. cargo de lo que so, se le ofrece para gozar para de ello. ¿no? Entonces. Claro. Ya que tienes un texto, lo puedes compartir y te damos un, un tiempo para que lo desarrolles y lo expliques Claro. Ahora, yo eh, ahí, quería decir algo en realidad, antes, de, bueno, antes de, de, de compartir pantalla. Quería yo mostrar un, un librito que yo escribí hace, hace ya varios años, que es un libro que también publicó la editorial Verbo Divino, que es sobre la expresión literaria de, del placer en la Biblia hebrea. ¿ya? Y ahí en ese libro lo que yo hago es abordar muy, muy ampliamente, son 550 páginas, eh, también el, y, y fundamentalmente también el placer erótico sexual digamos, ¿no? aquí en este artículo yo elegí otra, otra, otro camino que fue la imagen de Dios porque me di cuenta en esto después de publicar la tesis y seguir estudiando que en realidad ahí había constantemente un, un, un nudo con la culpa cierto es que Dios me mira, es que Dios me juzga es que Dios no quiere esto, etc. Ya, entonces fui yo aquí en este artículo como a, a pegar el hachazo digamos, la, como muy abajo en el tronco eh, y por eso que les quería compartir este este texto, que es un texto de Miqueas, que es bien interesante porque eh, en, este texto, um, eh, en este texto hay como una, un, un, un, una división acá que uno puede hacer. ¿ya? Que eh, en esta primera parte es, es un hablante, un ser humano, que se hace preguntas ¿ya? sobre cómo, cómo aproximarse a Dios. ¿ya? Esa palabra ya, ya es importante porque aproximarse tiene que ver con el apego. ¿ya? Uno se acerca a lo, que, a lo que cree que le va a proporcionar satisfacción, eh, eh, placer, cuidado, ¿cierto? Como eh, resguardo, protección, etcétera, ¿no? Y, y, y es la pregunta que conduce, ¿cierto? Todo el texto. P pero fíjense las preguntas que son como las sub-preguntas, ¿no? ¿Con qué me aproximaré al Señor? Y fíjense cómo, cómo va, inclinándome al Dios de lo alto. O sea, fíjense el eje, el eje vertical, ¿no? Yo, yo estoy abajo, eh, eh, Dios de lo alto, pero además me inclino, ¿no? es como que me curvo, no me encurvo, me, eh, me aproximaré con holocaustos, el holocausto es la, la quema ¿cierto? De, de, de animal, digamos, ¿no? eh, y entonces el aroma sube y, y satisface a Dios, pero, pero uno no lo consume, digamos. es el placer para el otro, para Dios, digamos, pero uno renuncia a, a, a comer eso, ya no es parte, pero, pero de todas maneras implica la muerte, ¿no? es decir, matar cruentamente al animal ¿cierto? Y, y, y bueno eh, elegirlo y, y matarlo y quemarlo eh, con terneros de un año eh, después la siguiente pregunta ¿agradará al señor millar de carneros? ¿Ya? fíjense cómo ahora la cuestión va como aumentando, ¿no? es como más intenso, me inclino, mato un animal, un ¿no? millar de carneros ¿no? diez mil arroyos de aceite la, fíjense, o sea, la, el sacrificio la, la imaginería, ¿no? El sacrificio, la devastación, digamos, agrícola, eh, que implica el imaginario, ¿cierto? De, de, una, de un, una oferta así. Pero, pero al final, ¿ofreceré mi primogénito por mi culpa? ¿Me deshago de mi carne? Ya no, ya no es una carne de, de un animal, ¿no? Sino que es de, de un, un hijo, ya que me deshago... ¿O del fruto de mi vientre por mi pecado? O sea, aquí, eh, fíjense que está bien interesante el texto porque además combina ¿cierto? una imaginaría masculina con una femenina. Eh, ¿Quién está hablando? ¿cierto? Eh, puede, puede ser puesto en, en ambos términos. Entonces, tremendo, porque este, este, este increchendo de sacrificio, de culpa, de dolor, de entrega, de renuncia, para finalmente aproximarse a Dios. ¿no? Entonces, ese, ese es un camino. Ese es el camino que ha seguido gran parte de, de algunas de las religiones jerarquizadas, institucionalizadas. ¿Y qué contesta, cierto, esto, eh, el autor que escribe esto es él mismo, pero, pero pone esto en la boca de Dios. Dice, se te ha contado, humano, ¿ya? ¿Qué es lo bueno, lo que el Señor busca de ti? Y que realices el derecho, que ames la lealtad y que humildemente camines con tu Dios. O sea, es otra vía. Y esta es la vía hedonista, ¿no? Esa es la vía de la felicidad, es la vía del amor, la vía del encuentro, ¿ya? Eh, el, el caminar con alguien, ¿ya? Eh, es, un es, un, es un ejercicio de horizontalidad, de ir al mismo ritmo, de ir junto, ¿no? Eh, muy distinto, ¿cierto? A la expresión eh, superior, de, de, en el texto, ¿no? Donde es inclinarse, abajarse, matar, romper, es, es sacrificar, destruir, ¿cierto? Nada de eso sirve, lo que sirve, ¿cierto? Es, es esto. Y esto construye, esto construye comunidad, ¿no? El derecho es una cuestión que organiza la vida con, con un principio de justicia, la lealtad también, es un principio de, de, de, de cuidado mutuo, ¿no? Eh, y el caminar, ya lo decía, ¿cierto? Es una cosa agradable, es un ejercicio. Y un ejercicio hermoso, además, caminar, conversar, ¿cierto? Yo siempre me he imaginado acá, ¿cierto? Que es como el profeta se imagina caminando con, con Dios en, en una senda. Bueno, eso es como un, como un texto que me da a pie para iniciar después en el artículo como una mirada a otros textos más breves. Yo te iba a preguntar, eh, Mike, que en el fondo sí. tú lo que nos estás ofreciendo es una clave de lectura alternativa, ¿no? Claro. En el sentido como eh, de mirar allí donde de repente hemos pasado de largo. O sea, eh, en este sentido, ¿cómo podías, cómo, cuál es la, la connotación eh, que, que tú nos estás tratando de ofrecer en este mundo? ¿Dónde, ¿Dónde tendríamos que por nosotros poner la mirada a la hora de leer los textos que de alguna manera no, nos muestran este Dios eh, hedonista, ¿no? Este Dios que desea el placer claro. del ser humano, o sea, el gozo, la alegría. El gozo, la alegría, la, la libertad. ¿Ya? Eh, lo que pasa que en general eh, cómo leemos el Antiguo Testamento en, en la tradición en la tradición cristiana estoy hablando de la tradición cristiana ¿no? eh, se lee en función del Nuevo ¿no? en, en el orden de lectura el Antiguo Testamento siempre se elige en función del del Nuevo y además con un gran como, como contraste ¿no? así era antes pero miren qué qué distinto es ahora cierto o, o en función de superior de, de cumplimiento no esto se, pre, eso se anunció y ahora se cumple. Entonces siempre es jerárquico, es, siempre es ¿eh? como antiguo y nuevo, etc. Y entonces eh, yo trato de cambiar la clave. Es decir, a ver, pero ¿dónde está la imagen de Dios más genuina que nosotros podemos encontrar en la vida? Y yo digo, está en el Génesis, está en el libro del Génesis. Cuando el lector abre un libro, ¿qué es lo, qué es lo que se encuentra con la introducción? un libro académico, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer tal cosa. Cuando uno abre una novela, ¿con qué se encuentra? Con un conflicto, con los personajes, con la presentación. Con... Cuando uno toma una partitura musical, ¿con qué uno que, qué es lo primero que uno se encuentra? Con la armadura, ¿cierto? ¿En qué clave está esto? ¿Cuáles son las notas principales, etcétera? Bueno, el génesis de eso, es, sobre todo los primeros capítulos, es mostrar cuál es la imagen fundamental de Dios a los cuales los sabios creen que es una imagen liberadora, una imagen potente, fuerte. Y ese es un Dios que ofrece, ¿cierto?, todo de sí, generosamente, para que el ser humano viva libre, viva eh, en reconocimiento, viva gozando, etc. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué digo yo? Eso es como el líquido de contraste que a uno le ponen en la vena para sacar la radiografía después, ¿no? eh, o, o para la, no sé, la resonancia magnética. Entonces uno, uno dice ya, ese es el Dios, ese es el Dios del judaísmo, fundamental. Y entonces uno después va leyendo los otros textos, ¿no? Y dice, bueno, a ver, lo contrasto. Eh, en este texto, ¿está Dios representado así o hay un, una deformación? ¿No? Hay un Dios que está presentado como un juez severo, etcétera. Y entonces la pregunta es, eh, no, la pregunta no es sacar este texto, ¿no? Sino que más bien, voy a, eh, sino que más bien, Decir qué está queriendo decir este texto en específico cuando me, me presenta una imagen de Dios deformada. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Deformada, ¿cierto? Digo, eh, eh, las consecuencias de mostrar o de, o de pensar o de sentir esta deformación de Dios son tal y tal. Y normalmente esa deformación es violencia, es eh, degradación social, es sumisión del otro, etc entonces yo digo, bueno, los textos entonces hay que leerlos críticamente en ese sentido. Críticamente significa, ¿cierto? Es que, que yo eh, no dé por sentado que cada representación de Dios que hay en la Biblia hebrea significa someterse a esa representación, sino que el lector puede contestarla, puede decirle, a ver señor, digo, a ver señor texto, ¿no? A mí no me parece tan claro esto. ¿Y por qué no me parece tan claro? Bueno, porque usted lo dijo antes, aquí en el libro del Génesis. ¿Dónde está ese Dios generoso en este otro relato? ¿Ya? De pronto esa generosidad igual aparece, ¿no? Eh, o ese egoísmo del humano igual aparece también. Y, y esa es mi clave de lectura. ¿ya? Ese es como mi, mi, mi, mi inicio. Lo, lo fundamental está el inicio, en el incipit, como decían los, los, los, los medievales, ¿no? Muy bien, tú también ya a lo largo de, de, de, de todo el artículo que recomendamos a los que se han sumado ahora al final, que he visto se han agregado nuevos participantes, sí. evidentemente que les recomendamos leer la, el estudio de Mike sobre el, el placer en la Biblia hebrea, eh, tú también te, te refieres, haces alusión a ciertos textos que plasman en sus narraciones situaciones de connotación sexual. Tú haces como un estudio también de aquellos relatos bíblicos de la Biblia hebrea que presentan eh, eh, imágenes de connotación sexual, Mier. situaciones de violencia sexual, situaciones, sí. digamos, de abuso de poder a las mujeres. Y de alguna manera, en el fondo, tú dices, bueno, también hay una manera de leer esos textos, ¿no? Que aquí, claro. por mucho que desde la perspectiva creyente son, los consideramos todos palabras de Dios, ¿no es sé, cierto?, palabras sagradas la verdad, ¿qué es lo sagrado que se rescata de esos textos que a veces son como alarmantes, son escandalosos? Porque, porque te relatan a un rey, David, ¿no es cierto?, que manda a raptar a una mujer que está casada y prácticamente tiene una relación que no está... Que en el caso de Mike, él se fijó en aquellos relatos que tienen esta connotación sexual. ¿Tú qué, qué comentas sobre el modo en que hay que leerlo? ¿no? ¿El modo en que se puede, eh, de alguna manera, interpretar esos textos? Partimos de la, yo parto de la base que los textos... Bíblicos eh, representan situaciones eh, de ambigüedad, ya situaciones de ambigüedad. ¿Qué significa eso? Donde eh, el ser humano ya es representado en sus conflictos. Muy bien. Bueno, Mike, con lo que ya nos has contado, me queda preguntarte por una última eh, punto que tú abordas en el artículo y que invito a todos a, a leer y a, a revisar con más detalle porque ciertamente es muy interesante y va a ampliar lo uh -huh. que ya Mike ya nos ha expuesto, ¿no? Tú al final de tu artículo trabajas sobre ciertamente imágenes que las diferentes narraciones bíblicas proyectan con respecto a violencia sexual o, en el fondo, abuso y ciertamente una connotación que, que a rato para el leyente, el, el creyente, digamos, o el, o el cristiano de a pie, surgen eh, ciertas impresiones como un poco fuertes, ¿no? Sabemos una historia de David que es mm. el famoso rey David, del que se pone casi como por modelo y de dónde vendrá, ¿no es cierto?, la descendencia de Jesús, ¿no? Y el, el, este linaje, y resulta que este hombre, eh, al, al ver a una mujer hermosa por la ventana, la manda a raptar, ¿no? Mm. O sea, ¿tú qué, qué, ¿qué nos puedes comentar sobre estos relatos que, que presentan imágenes muy fuertes, incluso para tiempos modernos? ¿no? Yo me imagino que para el tiempo antiguo también. Eh, ¿Por qué están ahí? ¿Por qué eso sostienen? ¿Por qué se mantienen? ¿En qué sentido podemos encontrar ahí que hay un mensaje con autoridad, digamos, de palabra de Dios o con autoridad bíblica? Pues encuentro que la pregunta es súper completa, súper interesante, porque en primer lugar tú mencionas, claro, un personaje como David y, eh, y, y lo asocias como, con preguntas, ¿cierto? Al tema de, de personaje como modelo. y eh, Lo mismo con, que con uno ve con otros personajes, con Abraham, ¿cierto? Etcétera. No, pues no son modelos, son personajes, ¿no? O sea, no son modelos heroicos, digamos, son personajes que tienen ambigüedades y el lector tiene que ser, eso es lo muy interesante, si el lector se despierta con, con una, o sea, frente al texto, ¿no? Se, se plantea de manera más crítica, de manera más ambigua, en, entonces el lector puede ver cuáles son los conflictos que está viviendo ese personaje. ¿Ya? Y, que, y, y, y, y si esos conflictos, ¿cierto? Colocan en juego... Cuestiones más profundas del ser humano, cuestiones éticas y cuestiones antropológicas. En el caso, por ejemplo, de, de, de, de, de David cierto, y de, y, de, y de varios otros personajes, Paul Boyan, por ejemplo, ha mostrado que, que de pronto tienen que ver como una ilustración del decálogo, ¿no? O sea que, que en el fondo cuando se da una ruptura dentro del cumplimiento del decálogo se empieza a producir un espiral donde se producen todas las rupturas. ¿ya? Entonces, eh, en el caso de David y Betsabe, ¿cierto? Está involucrado... Eh, en el fondo, no solo su, su, la, la falta que él comete como rey, ¿cierto? Al dejar a su ejército lejano, ¿cierto? Al no estar leyendo la Torá, como dice que tiene que ser el rey ideal de Israel, ¿cierto? Sino que en realidad está mirando por la ventana, ve una mujer, la trae y eso implica adulterio, ¿cierto? O sea, someterla a ella al adulterio, ¿cierto? Eh, el engaño, la mentira, finalmente el asesinato, ¿cierto? O sea, como que se rompe, es como la unidad, se rompe una cosa y, y todo empieza a una cascada de destrucción, digamos, de, de integridad del ser humano. ¿Ya? Entonces, ya, lo, no son modelos. Hay ahí cosas más profundas. Y lo otro es que, es que eh, yo digo en, en un librito eh, que el narrador es como un guía. Entonces lleva al lector a mirar cómo son los conflictos humanos. Y, y la palabra de Dios no está allí en el texto. La palabra de Dios, tú dijiste otra palabra, rescata. La palabra de Dios viene a rescatar algo que a mí me pasa con el texto. Y por tanto recién se puede volver efectiva cuando yo con otros y con otras reflexiono sobre esa palabra, sobre ese texto y sobre lo que a mí me pasa. ¿Ya? Humberto Giannini dice eso, esa es la conversación. La conversación es, es poder darle forma verbal a algo que necesita ser rescatado de la interioridad. Y, y, y eso que, se, que he rescatado de la interioridad puede ser, por ejemplo, sentir rechazo frente a un personaje que hace algo que a mí me parece que no es correcto. Y entonces, de alguna manera, tú lo que nos estás proponiendo es que no nos quedemos con la lectura literal y que no la atribuyamos, si te entiendo bien, a, claro. a todos los textos bíblicos y a todos los personajes que están en, en, en, en los relatos, claro, la condición de modelo y la condición de voz de moralidad. ¿no? O sea, exactamente, que... porque, uh -huh. porque si no, la única, la única posición de lectura que uno toma con, con lo que tú dices, ¿cierto? O sea, con lo que tú criticas, ¿cierto? Es que el lector se somete. Y no, pues el lector está frente a un texto. Frente a frente. Y por tanto conversa con el texto. Y, y lo, más, lo más valioso ocurre después del acto de lectura. Hay un, un, un ¿cómo se llama? Un, un, una tira de Liniers que yo siempre ocupo. ¿ya? Eh, que, que dice que cuando, cuando tú cierras el libro, ahí empieza lo más interesante. Que en o sea, el fondo lo que empieza. te provocó la lectura, ¿no? Claro, y eso puede ser, puede, puede, no, no, no es que me provocó una cosa superficial, un gustillo, sí. sino que, eh, que incluso puede dar para, para, no sé, para un psicoanálisis, digamos. Sí. ¿no? Para una conversación más profunda, ¿no? para, para rescatar ¿A cosas a que... me parece que, que, que esa lectura mmm, que tienen estos relatos muchas veces tiene carácter también de denuncia? O sea, no claro. solo hay que buscar como el sentido religioso sí ciertamente Exacto. de la historia que se nos plantea que es como un mm. poco lo que forzamos cuando leemos la Biblia a veces forzamos bueno, pero qué quiere decir de Dios es que a veces no dice nada sobre Dios y simplemente está denunciando algo de la época no o sea cómo, cómo lo entiendes tú no claro pues cuando cuando viene después de, del texto que tú citabas de, de o, o mejor todavía hay un texto en, en en Daniel en el libro de Daniel viene una historia que se llama la historia de Bel y el dragón no que es una historia que yo cito ahí como muy, muy de pasada, que, eh, que tiene que ver con el placer perverso del, del, de los sacerdotes. ¿no? Es una historia donde eh, los sacerdotes tienen un, un, un ídolo, entonces la, el pueblo tiene que ir a dejarle comida al, a, en, en la cámara, y por abajo, cuando ya no queda gente, eh, en, en el ofrecimiento se abre una compuerta y vienen los sacerdotes a robarse la comida que le han depositado el ídolo y darse los tremendos banquetes en el subterráneo. ¿No? y entonces Daniel dice, ah, no, esta cuestión no, no, esto no, no me lo creo, entonces desparrama arena, harina, no me acuerdo qué es lo que es, ¿cierto? y entonces muestra que, claro, que alguien abre la compuerta y aparecen todas las huellas ¿no? entonces es una denuncia ¿no? o sea, es una denuncia de la religión eh, jerárquica utilizada para eh, el placer y la, y la glotonería, ¿cierto? de, de, de los jerarcas y, y bueno, entonces yo leo ese relato y claro, me, me aparece un, algo que yo puedo también identificar en mi propia historia o identificar en mi propia, en, en mi propia cultura, digamos. La propia realidad. La propia realidad. Pero entonces la, la palabra viene a ser efectiva, eficiente, la literatura, cuando, cuando la pongo en marcha en la realidad, digamos. Porque ahí es cuando yo tengo que... aquí es donde tengo que transformar eso. La vida, ¿no? No, no, no allá en el texto. Claro, ciertamente, y con esto yo creo que ya vamos cerrando esta primera parte, eh, yo me imagino que, que una forma que tú nos intentas transmitir es entender que ese Dios que desea el placer, el goce y en el fondo la felicidad, la plenitud del ser humano, con el uso de todas sus facultades y el aprovechamiento de todo lo que se le ofrece, ¿no es cierto?, para su disfrute, digamos. Evidentemente que, claro, lo confrontan con estos relatos que tienen esta violencia sexual o esta connotación no es cierto? De, de abuso contra la mujer, contra la mujer como un objeto. ¿no? Eh, y, eh, evidentemente, ¿cómo conjuga esas dos miradas? Um, o, o esas dos porque, formas de, de, de, de plasmarse el relato bíblico. Porque, eh, Paul Bochamp, de nuevo, eh, Paul Beauchamp dice que. Eh, el camino que la Biblia propone a, su, a sus lectores, ¿ya? Al crey al, que propone a sus creyentes, eh, no oculta la violencia, ¿no? sino que la expone porque eh, el camino de libertad, este camino hedonista, digamos, requiere, eh, requiere enfrentarla, requiere mirarla de frente, requiere ponerle nombre, requiere trabajarla, requiere identificarla y por tanto poder transformarla. Entonces, una religión que, que se presenta a sí misma como carente de violencia, como la solución de todo, es una religión falsa. Cuando el cristianismo se presenta como una religión que, que, que, que superó la violencia, ¿no? y, y que Jesús nunca la ejerció, y que, y, y que es todo, digamos, la plenitud y el reino, etc., es falso, es una religión falsa, ¿no? que arriesga, en realidad, de estar ejerciendo la violencia de manera muy oculta, muy subterránea, pero, pero muy potente, como los terremotos, ¿no? Mientras más hondos son, más, más, más energía están de, de desencadenando. Entonces eso es, ¿no? O sea, y ahí es donde se vuelve más modélico, ¿no? O sea, cuando se te denuncia, claro. ¿no es Exacto. cierto? Eh, una forma de mal uso de la religión y del culto, entiendo mm. que, que lo lees como para la actualidad, y bueno, en qué caso, en tu situación y en tu contexto. Claro. Podríamos replicarnos de los semejantes. Exacto, exacto. Uh -huh. Un poco estructuralista mi mirada, ¿no? Es como, uh -huh. como este el esqueleto, bueno, este esqueleto está presente allá, acá y hay que verlo. Uh -huh. Muy bien, muy bien, bueno, muchas gracias. No, y eh, a mí me gustó, de, de, me gustó mucho leer tu artículo. ¿Ya? Me eh, porque Porque me parece una mirada, um, ¿cómo decir?, eh, tratar de eh, explorar indagar en un lugar que es muy gris muy oscuro ¿ya? la sensualidad de Jesús, el erotismo de Jesús como que, que como ustedes dicen ahí en el artículo, tú dices en el artículo no, no, tiene, no, no hay datos así como muy claros ¿no? entonces hay que encontrar una manera de que esos datos emerjan y entonces eh, esa me pareció muy interesante como que al principio dije yo oye sí, sí, sí, está muy interesante eh, Oye, para darle un poco de contacto a la gente, que si no tenía acceso a la revista, como explicar un poco que el artículo que yo escribo con un compañero que es un sacerdote de pueblo, que tenemos, hemos trabajado juntos muchas veces, se llama José Manuel Hernández Carracedo, y juntos elaboramos o investigamos um, a, a partir de la pregunta por la sexualidad en Jesús, ¿sí? Eh, lo que tú comentabas, Mike, tú dices, bueno, la mirada que nosotros plasmamos en el artículo, lo que tiene, por decirlo de una manera, original o, o, o un paso nuevo con respecto a lo que ya se ha trabajado, uh -huh. evidentemente era tratar de no quedarnos como conformes con eso que literalmente sale a la vista, digamos, como información sobre la forma de Jesús de relacionarse sexualmente en los evangelios, sino tratar de indagar lo que queda como entre líneas y que eh, de, alguna manera, de alguna manera una lectura simplista, literal, o, o que busca, no es cierto, solo la pregunta por la fe, no, no iba a levantar dicha mm. información. Entonces, la, lo que primero escogimos fue como un método que nos permitiera, de alguna manera, indagar cómo se interpreta la forma en que Jesús se relaciona con los demás, dícese, con mujeres, con varones, eh, con familia, eh, su celibato o no celibato, su forma ciertamente de vincularse incluso eh, con, con, desde sus expresiones corporales. ¿no? Mm. Claro, para entender los silencios sobre sus relaciones o ciertamente la poca información que se da en los relatos acerca de esas expresiones corporales es que nos metimos a, a estudiar de alguna manera eh, una, un método de exégesis sociológico. O sea, ¿qué bueno, significa. antropología cultural. Eh. ¿Perdón? Antropología cultural, ¿cierto? Antropología cultural, ciertamente. Claro. Que, que lo que trata es de antes de estudiar a Jesús, digamos, y, y su forma de desempeñarse, de desenvolverse socialmente, estudiar el mundo social en el que Jesús se desenvuelve. ¿Qué significaba eso? De alguna manera tratar de comprender cuáles son la, las categorías, de alguna manera los valores éticos, las coordenadas sociales que mm. se valoraban en la época de modo de poder indagar en el, en el texto bíblico, en el fondo, aquellas cosas que podían ser eh, semejantes a, a los valores de la sociedad del Mediterráneo del siglo I, de aquellas cosas que Jesús era prácticamente original o discordante con eso. Entonces, en el fondo, una vez que uno explora ese mundo social del Mediterráneo del siglo I, evidentemente que indaga, no sé, en la importancia del valor del honor. En, en que el, el varón tiene toda la autoridad y en el fondo lo importante del varón es que se respete su reputación social y por tanto que las mujeres son un objeto en razón de que o avergüenzan al varón con el que están vinculadas o bien en el fondo añaden una honorabilidad al varón, ¿no es cierto? Claro. Ya sea el esposo, el dueño, el patrón, el marido. Entonces, eh, estas categorías que, que, que aprendimos... ¿no es cierto investigando sobre la sociedad del siglo primero nos permitió mirar que en realidad Jesús tiene cosas que realmente están en conformidad con la sociedad y otras cosas que distan no de esas formas de relacionarse y ahí es donde aflora en esa en esa originalidad es donde aflora digamos como aspectos singulares de su forma de, de desenvolverse de convivir de relacionarse e incluso de, de de de cómo administra digamos su afectividad porque claro uno hoy día dice eh, que la hemorroiza se puso a sus rodillas, ¿no? O, o, o se puso de rodillas a sus pies. Mm. Y uno, uno lo imagina reclinándose por hacer los pies de Jesús, pero en realidad una hemorroiza que está enferma hace 12 años, que por la religión judía es calificada como impura, que no puede tocar a nadie porque se considera que va a contaminar, ¿no es cierto? A quien toque eh, con su impureza y por tanto va a romper la, la, ¿cómo se la relación con Dios que eh, el otro, entre comillas, cuida, ¿no? el hecho de que, que Jesús se deje tocar por ella y busque, ¿no? dice, ¿quién me tocó? ¿no? Y busque eh, quién la, lo, la to lo toca, digamos, y se relacione con ella, y después efectivamente se produzca el milagro, digamos, de alguna manera de, la, de esa sanación integral de la mujer, uno entiende que en realidad ese vínculo, ese, ese, esa conexión, ese trato, ese tocarse, rompió con todas las categorías, rompió con todos los valores de la época, los religiosos, los sociales, ¿no es cierto? Eh, ciertamente los políticos también. Entonces, mmm, solo teniendo como contraste la, eh, ¿cómo decir, la mirada, la óptica de la sociedad del Mediterráneo, podemos en el fondo destacar que es lo que Jesús hizo de forma distinta. Y eso significa que ya yo no estoy tan preocupada ya de lo que literariamente en el fondo dice el texto, claro. sino que lo que socialmente aflora del texto. esa es como claro. la, la, lo original de, de, de la investigación que hemos aplicado. Y, y así como una pregunta metodológica, porque. Eh, ¿Cómo, cómo explicarías tú a, lo, a los lectores eh, y lectoras de, de la revista. Incluso pienso que la revista la leen también eh, estudiantes de Biblia, la facultad de teología, uh -huh. ¿cierto? ¿Cómo explicarías tú la diferencia de, de, de esta perspectiva que tú adoptaste sobre el entorno social de Jesús respecto de la, la, las, las típicas aproximaciones ya, digámoslo así, más de pasé, como se dice en francés, no? así como ya más, más obsoleta? del de contexto histórico, ¿no? como lo hacía el método histórico crítico. ¿Cuál es la diferencia entre, entre, entre esas dos perspectivas? Para ti. Yo te diría que, que no sé, a ver, que efectivamente entre el Concilio Vaticano II y la década de los 80 se ha aplicado el método histórico crítico como una aproximación a los relatos bíblicos que tratan de indagar como el contexto en el que surge el texto, ¿no? Y ciertamente como el ojo está puesto el énfasis está puesto, en el proceso de elaboración o composición del relato. Entonces, cuál habría sido la palabra más original, qué habría sido redaccional que habría añadido el autor, eh, qué interpretación teológica eh, le agrega, digamos, a un hecho que probablemente Jesús realizó en vida, ¿no? o a una actitud que tenían los discípulos de Jesús en el siglo I, cómo le interpreta el autor. O sea, lo, en realidad, donde se pone el ojo en el método histórico crítico, ciertamente es que en ese proceso de elaboración, y tratar de levantar la información que es histórica de la, de la información que es como interpretación teológica posterior, ¿no? En ese proceso que es como desmenuzar un pollo, al final, <risa> esta parte sí, esta parte no, esto se agrega, esto no, eh, el caso de, de, de, de, a, de los estudios como contextuales o sociológicos, desde donde yo lo hago, o desde se ha venido haciendo, desde la década de los 80, no es que arrasen y descarten el método histórico político. Yo diría que en el fondo ponen un énfasis más allá del texto, intentan en el fondo, eh, con herramientas metodológicas de ciencias humanas, ciencias sociales, como la psicología, la antropología cultural, como documentaste la sociología, la arqueología, la historia, ¿no? eh, con las herramientas de esas ciencias, en el fondo estudiar los relatos bíblicos como objeto de estudio. Y en ese objeto claro. de estudio, que es el relato bíblico, tratar de indagar, en el fondo, qué eh, aspectos, como que se cuelan en el relato que podrían permitirme comprender el mundo social en el que está, está respondiendo el texto. Es ¿Sí como interesante porque, porque Jesús ahí uh -huh. es visto como, bueno, u otros personajes, es, se parece un poco a lo, que, a lo que veo yo en el análisis narrativo, ¿no? Son, son performáticos, o sea, están, eje, están, están ejecutando un rol, un rol en la sociedad. Claro. Y, y y, entonces, y, y ese rol obviamente lo supera, digamos, ¿no? El varón mediterráneo. Que, ¿sí? eh, obviamente, claro, el varón mediterráneo eh, es un personaje, pues, y, Je, y Jesús como singular personaje tiene rasgos que son del rol y rasgos que son, que son propios, digamos, que, lo, que me parece interesante lo que ustedes hicieron ahí en ese... Claro, en, ese en el fondo nosotros no es que, no es que el, el método sociológico no es como te separe de, de, de lo narrativo, sino que claro, lo no, que intenta es como indagar en las concesiones del lenguaje o las convenciones del lenguaje que en realidad el distanitario de ese evangelio entendía pero que yo dos mil años después me es difícil entender es como decirte mira yo eh, quiero estudiar saqueo pero en realidad no tengo idea desde Santiago de Chile cómo es un psicomoro y no tengo idea que es un publicano ¿no? y no sé en el fondo cuál es la connotación social de ser publicano ¿no? y eh, cuál es en el fondo el efecto social que un publicano tenía en una sociedad donde se sobrevivía con lo mínimo, y donde el cobro del impuesto del publicano podía de alguna manera matar de hambre a una familia. Mm. Entonces, claro, eh, ¿qué hace esta perspectiva? Estudia de qué manera en el fondo los publicanos que tenían ese rol, no como personaje en la Biblia, sino que que tenían ese rol en la sociedad judía, eh, súbdita del Imperio Romano, ¿Qué rol tenían, digamos, a la hora de comprar un, cobrar un impuesto y guardarse una parte en su bolsillo? ¿Qué rol cumplen? Y en el fondo, ¿qué fama tienen en la sociedad? Solo cuando pues, entendemos, en el fondo, el rol del publicano, entendemos por qué la gente se escandaliza que Jesús coma con ellos. Entonces, claro. el, para valorar el acto o el gesto de Jesús, claro, no estamos preguntando si es histórico o no es histórico el gesto. Lo que estamos valorando en el fondo es qué pasaba que un hombre que tenía como el reconocimiento de Jesús, de que en el fondo había multitudes que lo seguían, entrar a la casa de una persona que sabíamos que en esa sociedad estaba, de alguna manera, no estigmatizada, pero etiquetada como un tipo que mataba de hambre, por alguna manera, si cobraba un impuesto muy alto. Porque, ¿por pues, qué decimos que mataba de hambre? Porque, de alguna Verde. manera, en el fondo, los pobres, si no lograban pagar todo el impuesto, el patrón, o el dueño de casa o el pater familia, podía hacer que esa familia, todos los hijos, si sí sean esclavos. Entonces, lo, claro. lo, lo, uh -huh. lo que quería comentar de eso, además, ¿cierto? es que, que ese texto es, es leído probablemente en voz alta, ¿no? o sea, es un texto proclamado, leído, claro. y por tanto hay claro. una audiencia que ya no es la audiencia de los personajes del texto, digamos, no. sino que es la audiencia de la narrativa. Digamos. Y a, y, y es la audiencia de la narrativa, algo. pero ciertamente es la audiencia del autor con el destinatario al que originalmente le escribe. ¿En claro. qué sentido? Es que claro, si escribe a Mateo, si escribe a Lucas o si escribe, no sé, el autor de la carta de Pedro, evidentemente que él no está esperando que su relato sea palabra de Dios dos mil años después, sino que él está escribiendo a una comunidad a la que quiere responder a una pregunta vital, y por lo tanto va a escribir en el lenguaje en que el destinatario primero o directo va a entender. Y ahí claro. hay concesiones, ahí hay convenciones, Exacto. ahí hay en el fondo, es como en Chile, yo sé que esto va a salir fuera de Chile, pero en Chile tenemos un periódico que se llama La Puerta, y que sus titulares están escritos en tan buen chileno que solo los buenos chilenos lo entendemos, porque está lleno de modismo, ¿no es cierto? Entonces, eh, esos modismos son una clave que, que el que está situado en Chile lo entiende. Es, eso mismo ocurre con el rato bíblico, y que so los claro. estudios sociológicos lo que hacen, o lo, en lo que nos ayudan, es en el fondo a, a entender el contexto de ese lenguaje que no es ángel. y que, que, cuál es el verdadero sentido de esa palabra no entonces por tanto tiempo se entendió no es cierto lo de la aguja la, la, el camello que no es que entra por, la, por el ojo de una aguja y, y todos buscando cómo era posible que un camello entrara bueno bastó que la arqueología y la antropología y yo qué sé la historia y la literatura clásica nos dijera que en realidad las puertas árabes de la época se llamaban puertas de aguja y eran achuradas en para sí. que los camellos se vaciaran de cosas ¿no? entonces ahí entiendes por qué qué sentido tiene entonces eh, el método me permite leer en el personaje Jesús que tiene un anclaje histórico pero que está eh, volcado como personaje en el relato, en el fondo eh, qué es lo novedoso de él con respecto a la, a la sociedad de la época ¿y qué hallaron ustedes? ahí ¿qué de, hallaron? De ¿Qué qué hallaron? porque ahí yo en el artículo Veo cosas, ¿no? Que, que ustedes ponen ahí eh, el dominio de sí. O sea, como un varón mediterráneo, ¿cierto? Tiene que cumplir con unos parámetros que significa ¿ah, cierto? cierta contención emocional. Después está Afectiva, con la sexual. Uh -huh. O sea, ¿no? o sea ¿qué, ¿qué hallaron ustedes así? Pero, ¿cuáles son las perlas, digamos, que nos vamos a encontrar? O que los lectores y las lectoras se van a la encontrar. La perla que nos vamos a ¿no? encontrar. Bueno, lo que nos vamos a encontrar, ciertamente, o sea... Uno quisiera, yo sé que el, que el que nos oye, el que está del otro lado del, viendo el video, o esta grabación, o, o la audiencia, claro, quisiera que, no que uno hubiera encontrado como cosas así eh, morbosas, ¿no? Entretenidas. En realidad lo que encontramos eh, son cosas que están a la vista, pero que no sabíamos eh, apreciar e interpretar bien. Yo no, y, por ejemplo, me nombra el tema del autocontrol, ¿no? O sea, sabemos que eh, los varones eran como eh, el prototipo que tenía que conservar la reputación, el honor de su familia, y ciertamente de su linaje. ¿no? O sea, ¿Y cómo se ganaba su honor? Bueno, se ganaba siendo un hombre bueno, correcto, cumpliendo ciertas virtudes, y dentro de esas virtudes era el autocontrol, el dominio de sí. ¿Qué entendemos por autocontrol y dominio de sí? De que en el fondo no se exastere, ¿no? que tenga coraje, que de alguna manera no se le vea, o sea, se le permitía al varón de la época ir con prostitutas pero no que se, digamos, apostara o tuviera relaciones sexuales con cualquiera o con otra mujer casada, digamos, que fuera eh, esposa de otro varón con reputación. O sea, habían, de alguna manera, eh, etiquetas sociales que hacían que una persona fuera, un varón fuera respetable o no lo fuera. Entonces, en el caso de Jesús, la verdad es que cuando los Evangelios nos muestran ciertas formas en que Él se desenvuelve, lo que nos está mostrando es que Jesús rompe con los cánones de honorabilidad que se pedían en la época. Y claro. entonces, la verdad es que hizo muchas cosas poco honorables, mm. como, de alguna manera, dejarse rodear por prostitutas. El segundo paso, comer, ¿no es cierto? Eh, ¿No es cierto que hay o algún evangelio que dice, bueno, que es un comilón y un borracho, ¿no? Entonces, sí, oye, es que la verdad es que los maestros estudiando un poco más la, la idea de, del maestro, del filósofo, o de, del, del que tenía discípulos, no acostumbraba a sentarse ni con sus discípulos, porque su honorabilidad podía verse perjudicada con los comensales que llegaban a su mesa. Entonces, el maestro se sentaba con más maestros de su misma etiqueta, digamos, nobleza o aristocracia o nivel social. No se iba a juntar con discípulos que sabían menos que él. Y mientras que en Jesús, claro, siempre hemos visto que come, banquetes, boda, ¿no? Que va a comer en la casa a los amigos, que se sienta con mujeres, ¿no? Que se sienta con, con estos publicanos considerados estafadores, ¿no? Y, y pecadores. Entonces, claro, vemos a un hombre que en realidad cuando leemos el Evangelio uno dice, bueno, sí, qué, qué rico, ¿no? Comía, se juntaba con los amigos. Claro, que ahí ya está transgrediendo una norma que hace ver una persona muy, eh, ¿cómo decirlo? Que, que va contra lo que se esperaba de un personaje noble. Eso es como Ahora, el. Bueno, eso explica. Eso implica como un desafío, porque aquí, a propósito de lo que decíamos antes del modelo, no Jesús modelo, uh -huh. mira cómo lo hace. Pero, pero hay una cosa que, que me parece interesante lo que tú decís, es que en realidad eso que está haciendo Jesús es, un, es una herramienta de transformación. Es un antimodelo, o sea, al final de cuentas. Está diciendo, está diciendo, este, este parámetro social ¿ya? debe uh -huh. ser transformado. digamos o sea, no, no, ya, no, Ciertamente no ser, es una denuncia. Es una o sea, denuncia, y, pero además una transformación, porque está, está haciendo. ¿Y, y, ¿Y por qué? O sea, esa es mi pregunta mi siguiente pregunta. ¿Por qué es mejor sentarse con los publicanos que sentarse con los maestros iguales? ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Cuál es el, el horizonte que tiene esa, esa acción? A ver, desde la perspectiva de lo que estudiamos, en el fondo uh -huh. vemos a Jesús como un varón, vale que de alguna uh -huh. manera rompe con, con estas categorías de honorabilidad, y como dices tú, eh, logra o, o su performance, ¿no? su, su gesto, su actitud contraria a lo esperado, de alguna manera está instalando un medio de transformación social. ¿En qué sentido? En que el solo hecho de hacerlo, ¿no? el solo hecho de hacerlo está de alguna manera mostrando, modelando, haciendo un espejo de una posibilidad, de, una, de, un, de un modo de vida alternativo que de alguna manera, si estamos pensando en una sociedad, que este es un dato que se aporta eh, con, con los estudios sociológicos de la época, o sea, una sociedad que tiene el 75% de la población en un estado de sobrevivencia, o sea, por debajo de los canones de pobreza, ¿no? claro y, y que son solo el 15%, y entre ese 15% un grupo muy marginal, el que disfruta digamos de los privilegios, de tener honorabilidad, de ser noble, de ser varón con poder, no cuando viene otro hombre, y ciertamente no era de la pobreza que uno se imagina, porque José pues, tenía un oficio y era carpintero. Probablemente es una situación, no vamos a hablar de las categorías sociales, pero de cierta situación un poco mejor que la sobrevivencia. Y hace el gesto, digamos, de rebajarse a comer con todos los demás, porque decimos que es una transformación social, porque está haciendo un gesto con el 75% de la población. Claro. Entonces, si el 75% de la población valora que es posible que los de arriba con los que de abajo convivan eh, compartan, dialoguen y estén sentados a la misma mesa, evidentemente que, que, que el ejercicio que falta no es que los pobres accedan a la mesa, sino que los ricos que tienen mesa abren las puertas para que los pobres accedan a esa mesa. Entonces el modelo es para ambos lados. Una cosa es decir a los pobres de que ellos no están excluidos ni ante Dios, ni debieron estarlo en la sociedad y menos en la sociedad que, que Jesús como hijo de Dios quiere construir y le está diciendo a los ricos de que existe otra posibilidad y otro modo de vida y que en realidad esa categoría de honor y de reputación o sea solo es para ellos pero también les perjudica a ellos porque el día que la pierden y que se pierde muy fácilmente pasan a este, a este gran grupo de pobres entonces la transformación en el fondo pasa por modelar cómo hacerlo por en ese, en ese modelo, revelar un nuevo orden en, una, en esta sociedad y ofrecer un nuevo horizonte de vida, digamos, un nuevo sentido de vida en las relaciones sociales. Que luego sea utópico, te lo concedo. Pero el hecho de poder hacerlo y que hayan personas que, que, que, lo, que lo concreten, lo manifiesten en la vida, es porque es posible. Entonces, esa Pero como es que alternativa que, de que, sociedad es eh, la fe Qué interesante, porque tú mencionaste la palabra utopía. Yo no sé si está en utopía, no, no lo quiero decir así como porque que sea realizable, al contrario. La utopía, de pronto, es como ya una, una especie de, como de, de administración de algo, ¿no? Eh, pero es un mito. No, Mi, cuando lo, yo digo utopía, un, May, para es que un, se entienda mito... bien, en el fondo es un horizonte de sentido, es una meta a lograr. Sí, sí, es algo lo que sé. vas construyendo, a eso me refiero. Claro. Pero, pero el texto, como tal, eh, yo lo leo como, como narratólogo, ¿te fijáis? O sea, sí. es como. Es como, más que, un, que una utopía, para mí, o sea, no, no, no lo niego, sino que estoy diciendo como lo veo yo, ¿cierto? Eh, es como un mito que me motiva a dar la lucha. Claro, claro. Aunque, aunque yo sepa que voy a estar derrotado, por eso digo que no puede ser una utopía, ¿sí? O sea, sí. eh, es, como lo que, es como el, el motor de la, de la acción hoy día, por ejemplo, ¿no? Y eso es como, como, a eso me refiero como mito político, así como, mm. como que... Yo, yo cuando, cuando ocupo la palabra utopía no, no lo planteo sí. como algo no realizable, lo, lo planteo como un proyecto, un proyecto claro. que está en ciernes, que está siempre en proceso, porque no todos lo viven, ciertamente, mm. pero en el fondo el hecho de que Jesús lo modele y lo viva, es como el siguiente paso es ya, una cosa era la, era la comida, ¿no? que su, mm. sus discípulos comían con él, pero el siguiente claro. paso es el tema del trato con de las mujeres, o sea, Cito. que venga un hombre que se, muest se muestra y se plantea a los demás como un rabí, como un rabino que sabe, que tiene sabiduría, que interpreta la ley, que lee, uh -huh. ¿no? eh, que le siguen, que tiene seguidores, o sea, se habla de un hombre que se instaló generando una respetabilidad, digamos, uh -huh. que estaba al nivel de los más grandes. Y ese mismo que, que, que proyecta una imagen de hombre honorable y respetable, se vincula, o se le vincule, con, se relacione con prostituta, salve a una adúltera eh, se vaya a sentar a la mesa de las hermanas de su amigo y que son sus amigas y se deje atender por ella que esté en la comida en la casa de un amigo tremendamente respetable, quiere gustar Simón y entra una mujer a tocarlo, ¿no? y a tocarlo con una serie de expresiones que todos sabemos que para la época era tremendamente sexualizado no o sea, que tú claro. llores, que te rames el perfume, que con tu cabello Exacto. que era como la expresión de mayor sensualidad de una mujer secaran los pies de Jesús, o sea, evidentemente que para los que estaban con Jesús en ese momento, si fue así tal cual el hecho, eh, ya habían erotizado el gesto de la mujer. Y claro. Jesús revierte eso y dice, oye, tranquilo, atrás, que esta mujer va a ser un modelo de servicio de ahora en adelante, porque es la sí. que más ha amado, la que más se le ha más amado, o sea, le quita absolutamente esa mirada como erótica, ¿no? Que es el, que, de objeto sexual, que todos los comensales le habían atribuido a, la, a, la, a, la, a esta mujer, ¿no? Y Jesús en el fondo le impone otra lectura al, al suceso. Claro. Es como el libro de Ruth, ahí también yo lo cito en el artículo, muy, muy, muy rápido, es como que sobre las mujeres moabitas pesa un, un estereotipo, ¿no? Son mujeres fáciles, un estigma de sexualización, ¿no? Y entonces por eso que cuando a Ruth se la presentan a vos, le, dice, le dicen, es Ruth, eh, la nanana, na, na, na, viene de moda. Es ¿no? moabita. Entonces, es moabita. Entonces, como que le dicen, está disponible para ti, ¿no? Y, y lo interesante del libro, por ejemplo, en ese punto, ¿cierto? Es cómo Ruth logra imponerse, ¿cierto? Como una mujer que logra navegar entre esos estereotipos, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, como, que, como que va junto, como en el límite, pero va siempre transformándolo. Digamos, ¿no? Claro, porque tampoco sí. se trata de que en el fondo venga Jesús y sea tan radicalmente distinto que uno claro. dice, ¿y usted es un extraterrestre? No. No, claro, de alguna claro. manera Jesús sí es un hombre de su época. Porque claro. hay ciertas cosas patriarcales que, en las que él estaba imbuido, no porque las sostuviera o no las sostuviera, sino porque es hijo de su época. ¿no? Claro. Pero eh, aún en esas cosas en las que él está, en esa sociedad en la que él está imbuido, ese tipo de, de como dices, navega bajo esas categorías, es, en ese navegar es donde él va de alguna manera reflejando un modo de pensar distinto. Y Oye, una Jesús oferta Es como tío. Jesús es como un, entonces como es un varón mediterráneo extraño, digamos, como un poco raro, dice Moxness. Podríamos decir que por su conducta propone una conducta que es bastante marginal, mm. en el sentido de que no es de gusto de, la, de lo popular, porque no es popular lo que claro. Jesús propone. Piensa claro. que en el fondo cuando los discípulos, cuando pasa el tema de los eunucos, ¿sí? y Jesús mm. dice, bueno, es que los eunucos son para el cielo, ¿no? Que hay eunucos para el cielo. Eh, claro, previo a, a ese gran relato, hay una nueva versión. De cómo Jesús entiende el matrimonio, que los discípulos en el mismo relato como personaje no entienden. ¿Y de no, qué claro. va esto? De que en el fondo, cuando eh, le preguntan sobre esto de repudiar a la mujer, la ley de Moisés, ¿se podía repudiar a la mujer? Pero claro, Jesús dice: sí, sí, sí, se, les, o sea, se podía repudiar a la mujer, pero ahora, cuando tú entres en matrimonio, en el fondo vas a ser uno y vas a formar una casa nueva con tu mujer y con, en el fondo, tú, con tu mujer y, y la mujer contigo. Pero ¿por qué insiste en esta casa nueva, en este ser uno? Porque ¿qué ocurría en la época? De nuevo, desde los estudios sociológicos, ¿qué sabemos? Uh -huh. De que en el fondo el hijo del patriarca se llevaba a su novia, a su mujer, a casa y pasaba esa mujer a atender a toda la casa del marido. Y en el fondo no estaba en iguales condiciones que las hermanas del marido, no estaba en iguales condiciones que su suegra y ciertamente no están en iguales condiciones que su padre, y que su, o sea, uh -huh. perdón, que su, que su suero y que su marido, ¿no? Entonces, cuando dice Jesús lo que le está diciendo, no es algo a la mujer, se lo está diciendo a los hombres. Le está diciendo, oye, tú forma una casa con ella donde los dos sean pares. Es, ahí hay, hay ciertamente la revelación de, de un valor totalmente antipatriarcal. Que claro. es, es como construye tu propia casa porque ella es una contigo. Entonces, el, el gran tema no es el divorcio. En el fue diciendo, no, que mira, que dijo que no. no. Lo que pasa es que antes se divorciaban porque a uno le quedaban mal la lenteja. Entendí y, y te podían echar de la casa porque le hiciste mal la cama, ¿no? Y, y no había motivo. Te decían bastaba tres veces que te hicieran tres y te ibas, ¿no? Y él, en el fondo, lo que rompe es esa dinámica de abuso por la mujer y le exige al varón que se sentía dueño de esta nueva potestad, de este nuevo bien mueble, digamos que pasaba a ser su mujer. Le pasa a decir que no, que no es de su potestad, sino que son una sola cosa. Entonces, de alguna manera, está reivindicando. ¿Y qué dicen los, los apóstoles sobre esta enseñanza? En el fondo, mejor no casarse. O sea, es que no entendieron nada. Claro. O sea, ahí porque, los apóstoles fondo, como personajes del relato representan la sociedad. Claro, porque en el fondo Jesús le dice, bueno, hay, hay un privilegio que, está, que hay que cuestionar, digamos. Claro. Y entonces, ah, bueno, si no tenemos privilegios, ¿para qué, digamos? Entonces no quiero. Entonces, entonces es, no eso, quiero, eso a, de, apóstoles representan la voz de la sociedad masculina que te dice, es que no quiero perder mi privilegio de que mi mujer esté subordinada y sea la que limpie mi casa y atienda Ahora, a mi esa mirada de Jesús se repite con la familia, se repite con los niños con la mujer, con el matrimonio con su propia mamá eh, eh, como que habla harto de la familia pero su, su construcción familiar eh, es como tú dices bien sui generis digamos, a, a, respecto de la época respecto de la, la familia mediterránea digamos. entonces yo tengo, una, claro. yo tengo una pregunta ¿y cómo, uh -huh. ¿cómo cómo eh, cómo pasamos de, de una propuesta de ejercer el poder eh, en este en este lugar familiar transformado ¿Ya? ¿Cómo pasamos progresivamente a eh, un Jesús que funda ya simbólicamente porque la cosa viene de antes pero que pero que se tra transforma como en el fundador de una familia patriarcal digamos en occidente. O sea hoy día la, esto que tú estabas contando de, de de, de cómo era la familia grecorromana, uh -huh. es, como, es, es como ha seguido siendo la familia en, durante siglos, digamos. Incluso, ¿cierto? Sí, ahora, sí. alimentado simbólicamente por, por, por esta idea de sagrada familia, ¿no? Uh -huh. yo, sí, yo me acuerdo sí. cuando era adolescente que nos mostraban así como en el colegio en los maristas, nos ponían así como, como modelo de María eh, y, y ponían una imagen así como de María lavando los pañales, lavando platos, que claro, la mostraban así como, como, como súper concreta, pero, pero así como... Sumisa. Como súper estereotipada, digamos. Y, yo y creo José... o sea, y eso ya, ya... Yo no lo trabajo en, en, en el artículo, en el detalle, pero entiendo no. hacia dónde me preguntas eso, ¿no? O sea, evidentemente, evidentemente que en este estudio vemos a un Jesús que transgrede las normas de la época, y luego mm. lo que hemos visto que se ha como reproducido en los seguidores de Jesús no es igual o no es tan tajante. Evidentemente, eso también lo hemos plasmado en los mismos eh, textos. O sea, vemos claro. que en el fondo hubo, hubo textos más originarios, digamos, más cercanos a la realidad, donde las mujeres estaban a la una con Jesús, las mujeres eran discípulas, la misma claro. eh, madre de Jesús está ahí como coordinando y llevando, no sé, da la sensación como la comunidad. Tenemos sí. como, de alguna manera, vemos que hay un ímpetu por... Eh, mostrar que las mujeres estaban a la una y, y, y a la una con los apóstoles y que incluso Jesús pone a Marta y a María como modelos de apóstoles y dice bueno qué pasó después que, que claro. hoy día estamos de nuevo es como... en una lucha las mujeres con respecto a la Iglesia con respecto a nuestro lugar nuestra función nuestro rol no y yo te diría que que, que que el inicio tal vez no de todo pero que uno de los factores que pudo haber afectado ciertamente fue en esta espiritualización de la Virgen María y la espiritualización de su condición de virgen cuando en realidad el tema de la virginidad, no quiero decir que no es importante porque es parte de un dogma, pero que en realidad desde la propiedad del Evangelio, la virginidad no es el tema. El tema es ciertamente cómo ella, eh, tampoco es que se someta a la voluntad de Dios, sino que es cómo ella como mujer discerniente pregunta cómo va a ser esto, ¿no? Mm, y además claro. celebra que el Dios en el que ella cree y en el, y en el que se convertirá posiblemente su hijo está manifestado en el Magnífica, ¿no? Y cuando uno ve el Magnífica, de que hay una mujer que canta, que celebra, que evoca la acción de Dios en la historia y en ella, y ella pasa a ser modelo, pero no de virginidad, eh, es que eso no lo veo en ninguna parte, o, o de extrema pureza, es sí. lo que más se resalta, claro. sino que simplemente de una mujer que acoge, en el fondo, a Dios en su vida, y que en su humillación, digamos, que no tiene que ver con subordinarse, sino que en el fondo, en entender que el deseo de Dios es lo que ella también desea, que es la exaltación de lo humilde, que es el reino, ¿no es cierto?, de, de la misericordia, ¿no?, eh, sucede en la historia y en la sociedad. Y, Entonces, es que la castidad nosotros estamos una virgen silenciosa la... cuando en realidad ha sido una virgen tremendamente hablante, ¿no? Y eh, a propósito de la virginidad, porque eh, por ahí también ustedes lo tocan en el artículo, a propósito de, de, de Jesús y su, Celibato. Su y su soltería, digamos, su soltería. ¿no? Y en el fondo, para, para, para muchas mujeres en el siglo I, siglo I, siglo II, el monacato, la castidad, era una forma justamente de sustraerse del control masculino, digamos. Hay un, un, un, un libro así muy famoso que se llama Castidad como autonomía. ¿no? O sea, bueno, si, si, o sea y ese si es espacio familiar, el, el espacio de sumisión, bueno, yo me, me, me surge. ¿Y cómo me salgo? No, no por el ideal de pureza, o sea, la virginidad. No, está, no estaría motivada por el ideal de pureza, por una uh -huh. aversión al sexo, ¿no? Sí. Para, para tocar el tema que, que nos convoca. Pero no como que, pro, sino protección una, una, de... Una, una, una, sí, protección, autonomía. Sí. Y, y, y, y era, era, era virginidad de ahí, bueno, de ahí todos los vecinatos y todas esas los beateríos digamos. Bueno, y entendemos igualmente. también que ciertamente eh, la historia de las mártires, ¿no? de las primeras mártires que, que tienen un sustrato histórico y otras cosas son ya no, novelescas, digamos. Eh, tecla, vemos una ejemplo. audacia, ¿no es cierto? O sea, como, vemos como una santa audacia, santo, claro, de, de romper, digamos, con las etiquetas de la época, ¿no? Bueno, con respecto a Jesús, y con eso yo creo ya lo vamos terminando, que se nos pase el horario, eh, nosotros sí. trabajamos con el tema de la sortería, más que la virginidad, porque en realidad no sí. estaba ahí, no, no puedo dar testimonio de, de qué hizo, <ríe> ¿no <un> es cierto? <ríe> en su tiempo libre, digamos. Pero eh, queriendo creer, digamos, que, que, que en realidad, en, en la medida en que va tomando conciencia su misión profética, eh, y que en realidad no hay ningún dato que nos pueda confirmar y por lo tanto tampoco desestimar, no podemos decir nada con respecto a, la forma, a las pulsiones sexuales de Jesús. Claro. Pero sí podemos decir con respecto a, a, que, a que en el fondo vivió su erotismo, entendiendo el erotismo como lo que tú entendías, el hedonismo, en el fondo claro. como el, el goce de, de toda la sensibilidad que, que los afectos sanos te permiten tener. En el sentido de, fondo, de, de, de, de, no es el placer por el placer, sino que en el fondo es el gozo de alcanzar o llevar a cabo una vida en plenitud. Y de eso a Jesús no lo podemos cuestionar. De que en el Exacto. fondo se relacionaba con las mujeres en plenitud, se relacionaba con los apóstoles en plenitud, reveló una forma de ser varón eh, que mm. superó al establecimiento de la época. Y ciertamente en el fondo propone, eh, en, en este estadio como de soltería que miramos nosotros ¿no? y, y que estudiamos, claro, para la época, en el ambiente judío estaba súper mal visto. Por lo tanto, él ya, de alguna manera, estaba rompiendo con esos cánones. ¿Por qué? Porque estaba eh, cortando el linaje de su padre. O sea, mm. para los judíos, incluso hoy día, para los judíos ultra es tremendamente importante el preservar, digamos, el nombre de la casa, ¿no? O, o el linaje, la, la, el tema de, de procrear, ¿no? Entonces, claro, que Jesús como judío, hombre judío en su época, eh, rompa con esa tradición y con esa expectativa, ¿no es cierto?, tan importante en, en, en su contexto ya es, habla, evoca, digamos, habla de, de que hay una opción. Pero el tema no claro. tiene que ver con no al sexo, porque finalmente el sexo no es solo genitalidad. O sea, mm. la sexualidad son todas nuestras expresiones corporales, buenas o malas, digamos, que nos conectan con el otro, que nos conectan con nosotros mismos y que nos conectan con lo que existe. Y en ese sentido, Jesús, o sea, vemos a un hombre que estaba ciertamente en profundo vínculo con eh, las mujeres con las que, en teoría, socialmente no debería estar, estaba en profundo vínculo con, en el fondo, sus amigos, eh, ciertamente cercanos, con sus discípulos, con sus apóstoles, y aunque ella tenía una vida que tal vez se nos intenta decir que, o, o recrear como ascética, tampoco es que fuera el primero, porque existían los eseños, los cumranitas, que de alguna manera eh, ya practicaban cierta vida ascetismo por una opción, ¿no? Y en el caso de Jesús da la impresión de que, o sea, el ascetismo en Jesús no es eh, la falta de afecto o la falta o, o el separarse del mundo es más es relacionarse con todos los de allá afuera desde una forma distinta y nueva que plenifica en el fondo la sexualidad mira por claro, porque es vida es con libertad porque no se deja de que, por lo que está instalado interesante eso también a, a propósito del diálogo que que sosteníamos al inicio de esto de este contraste con el judaísmo que que en realidad Jesús eh, su su celibato por decir así tiene, surge también dentro de la tradición judía, digamos. O sea, no es necesario poner a Jesús por afuera, digamos. Claro. Eh, uh -huh. Y en contraste con el judaísmo, sino que era un, era un judío marginal, <risa> un campesino sí. judío, ¿cierto? O sea, que, que de pronto... Que tomó una opción. Que tomó una opción, pero que esa opción era también... Puede, puede, puede ser entendida dentro del judaísmo, digamos. Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que, de alguna manera, nosotros como, como que espiritualizamos todo. Y yo creo que más que espiritualizarlo, claro. hay que entenderlo como reflejo eh, de una opción, digamos, que quiere revelar un modo de vida que lleva a plenitud eh, el ser hombre, ¿no? Sí. El, el ser hombre como el con todas sus capacidades, ser humano, ¿no? Y claro. que libremente opta incluso por planificar las cosas. O, claro, Jesús fue no es que haya sido una seta que no se dejó tocar, o sea, se dejó tocar por las mujeres, se la acercaron, sí. se sentaron a comer con él, y eso ya fue tremendamente transgresor. Sí. Y, y de alguna manera habla de su libertad con su sexualidad y con su corporalidad. Exacto. Exacto. y yo creo que es lo que hay que resaltar hoy día digamos en vez de en el fondo buscar las formas de, de de no sé, como de sin mácula <risa> digamos claro, claro. porque hay que porque hay que asociar el sin mácula o la pureza de María con la virginidad en realidad por qué no asociar una vida desplegada en todo su erotismo entendiendo el erotismo como dijimos al principio como el, el disfrute y el goce digamos de que lo, lo que la vida te ofrece para plenitud de tu vida y la de los demás por qué no entenderlo en Jesús que lo vivió plenamente es el hedonismo, digamos, ¿no? Es como a ah, eso es, ¿no? Es como eh, sacarse el lastre del, del castigo, de la culpa, del miedo, ¿cierto? Sobre todo del miedo ante Dios, ¿no? Eh, uh -huh. Como que eso es, es fundamental, digamos. Que Dios también, que Dios en el fondo, como decías tú bien, desde, lo, desde el origen en el Génesis, ¿no? Que uh -huh. vas a ser nuestro como marco de referencia para leer todo lo más, entender en el fondo que, que, que en la relación con Dios, el placer no es algo más, sino que es lo que uh -huh. Dios quiere para uno, ¿no? Claro. Y yo creo que desde la perspectiva de Jesús también. Ahora, Qué tenemos que reentender también lo que entendemos por placer. Sí, Espero. pues, de todas maneras. Bueno, señor, ha sido un gusto, bueno, como siempre, sí, a pesar de los, de los problemas técnicos que hemos tenido, y que nos han Bueno, intentado. pero normal. normal pero pero normal. normal. Hemos salido adelante y les agradecemos a todos que nos vean, se hayan conectado y que luego nos hayan, hayan vuelto a ver a través del video. Va a ser el diferido, les agradecemos. Eh. Te agradezco a ti también, Mike, por tu tiempo. Sí, y le recordamos ustedes que también la revista la revista, de... Bíblica, Exacto, que la pueden encontrar... Eh, en los en mejores cascos de la editorial Verbo Divino, y ya lo estaremos viendo. Muchas gracias. No Chao, buenas noches, o buenas tardes, buenos días.